hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua del sector de Gasco en Santo Domingo, República Dominicana, correspondiente al martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia.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 Vida FM 105.3, Radio.ABC, Radio María de la Alta Gracia, Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia y USA y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oremos por los difuntos, Lilian Figueroa, Silvestre Simón, Fili Quiñones, Rosa Ramírez, Monseñor Robert. Robert McDermott, Candelario Alberto, María Flores y Nelson Castellano. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, el reverendo padre Juan Pablo Merizalde de los heraldos del Evangelio, acompañado del diácono Juan González y acólitos del altar. Con alegría cantamos. Esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos lleva. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos decían, celebramos hoy San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue obispo de Ginebra. Ginebra es una ciudad muy... en Suiza, en una época muy difícil, porque era una época en que el protestantismo estaba muy agresivo, muy difícil y él tuvo que vivir mucho tiempo en la frontera del lado francés, en Annecy en Annecy él está enterrado y está enterrado en Santa Juana de Chantal también El, los dos, Santa Juana de Chantal fue la fundadora del ramo femenino de, de la fundación de San Francisco de Sales y pues fue muy estuvieron muy unidos muy una, gran, una fiel discípula de él él es patrono de todos los que eh, son comunicadores sociales, porque él entonces para evangelizar comenzó en aquella época, 1600 y poco, a imprimir con esos sistemas antiguos, con cartas. A veces eran escribanos que repetían las cartas y repartían en las puertas de las casas para ir evangelizando en esa Suiza difícil. Vamos a encomendar a todo las iniciativas eh, periodísticas, todas las iniciativas de comunicación social, entre ellas Televida, aquí en San Antonio de Padua, la, eh, la protección de San Francisco de Sales. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso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 Dios, Tú que has querido que el Santo Obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos por la salvación de las almas, concédenos en Tu bondad a ejemplo Suyo, manifestar siempre la dulzura de Tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año, y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, al entrar en él, el mundo dice, «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, «He aquí que vengo» pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí. Para hacer, oh Dios, tu voluntad, primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni, ví ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Pues añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos.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 me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No me he guardado en el pecho Tu justicia. He contado Tu fidelidad y Tu salvación. No he negado Tu misericordia y Tu lealtad ante la gran asamblea. Tu aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. y Señor esté con ustedes y con, con su este. espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira,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 y mi hermana y mi madre palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús sentémonos por favor aquí estoy Señor para hacer tu voluntad ahí está resumido toda la liturgia de hoy tanto en la primera lectura de, de la carta a los hebreos cuanto el evangelio y el salmo porque el salmo nos dice eso la carta a los hebreos viene tratando todas sobre el sacrificio de nuestro señor y el sacrificio que es grato a dios y va explicando cómo hoy eh, digamos en el que en aquel tiempo se, se, se hacían los sacrificios y los holocaustos de eh, toros, de bueyes de cabritos, de ovejas y eso era un símbolo un símbolo una prefigura de un sacrificio que hacemos nosotros todos los días eh, ese es nuestro Señor Jesucristo que se sacrifica en la Santa Misa nuestro Señor se ofrece al Padre en la Santa Misa y eh, una vez una vez es, tenemos el, el ofrecimiento del cordero de Dios y los otros corderos, bueyes, palomas, cabritos ya no tiene sentido y por eso la iglesia católica dejó los sacrificios judíos para hacer este sacrificio todo sobrenatural y todo elevado y es lo que nos estaba diciendo la carta a los, a los hebreos aquí vino nuestro Señor Jesús hijo del Padre, a decir aquí estoy Señor para hacer tu voluntad es lo que le agrada a Dios, es nuestro sacrificio no es traer uno, una oveja, un toro es, somos nosotros los que nos debemos sacrificar a ejemplo de Jesús, Jesús fue el que se sacrificó y nosotros entonces agradamos a Dios en la medida en que nos demos en la medida en que nos entreguemos en la, que, en la medida que nosotros renunciamos a, a nuestros egoísmos, a nuestros intereses, por la gloria de Dios, por el bien de los demás. Y tenemos este Evangelio, lindísimo, lindísimo. ¿Quién de nosotros no quisiera estar ahí cerca, alrededor de nuestro Señor? Y nuestro Señor mirar así, alrededor, decir, esto es mi madre, estos son mis hermanos, esta es mi hermana, este es mi hermano qué gracia pero esa gracia nosotros la podemos tener siempre que aquí, aquí lo dice nuestro Señor el que haga la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre el que haga la voluntad de Dios entonces tenemos en nuestras manos esa gracia ser hermano ser hermana ser madre de nuestro Señor porque en la medida que hacemos la voluntad del Padre nosotros nos asemejamos a Él nos vamos a hermanando a Él es lo que quiere la voluntad del Padre en la medida que nosotros evangelizamos podemos decir que somos madre, padre de nuestro Señor porque en esa persona evangelizada llevamos a Jesús y Jesús nace en el corazón de esa persona evangelizada eso dicen eh, varios comentaristas eh, nosotros tenemos la gracia de ser madre de nuestro Señor trayendo haciéndolo nacer en los otros corazones en las otras almas simplemente para eh, no dejar a la Santísima Virgen de lado ella fue con sus sobrinos con sus parientes, parientes de Jesús a hablar con Jesús y era tal la multitud que ella no pudo entrar y mandaron el recado de, una, de, de boca en boca de boca en boca hasta que llegó a los, la, a los oídos de Jesús ahí están tu madre y tus hermanos hermanos aquí en el lenguaje en el aramaico en el que fue escrita la Sagrada Escritura en que nuestro Señor hablaba o en griego quería decir parientes es una palabra más generalizada no es el hermano carnal como nosotros decimos, entonces pariente puede ser primo, pariente puede ser sobrino, pariente puede ser eh, hasta tíos, se decían hermanos, y entonces eh, llega la Santísima Virgen, llegan esos parientes y el Señor dice, no desprecia a la Virgen, ella no habla mal, de Él, él no habla mal de la Virgen, Él está diciendo otra cosa, que la Santísima Virgen, además de ser madre, además de de, de haberlo traído al mundo él ella hace la voluntad de él y en eso es la unión es más alta es más sobrenatural ella es madre de nuestro Señor Jesucristo en cuanto madre carnal la, lo trajo al mundo lo engendró en cuanto también eh, obediente a toda su voluntad que el Señor nos haga verdaderamente hermano, hermana, madre de Él. Que sepamos hacer generosamente con toda entrega la voluntad de Él. Ave María Purísima. la conmemoración de San Francisco de Sales, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Iglesia, para que cumpliendo el mandato de Jesucristo de anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo, traiga a su seno a todos los que buscan a Dios. Aún sin saberlo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que obren con criterios de justicia y verdad, para que acaben con la corrupción y la estafa, y den serenidad y garantía a todos los hombres de nuestra patria, oremos. Te rogamos, Te rogamos óyenos. óyenos. Por los que sufren la marginación, la enfermedad, el hambre, la guerra, el atropello a su dignidad, para que sean protegidos por leyes justas y acogidos con respeto por todos, oremos. Te rogamos, te rogamos, te rogamos óyenos, óyenos. Por los que han sido llamados al seguimiento de Jesucristo, pobre, virgen y obediente, para que como Él vivan en disponibilidad, y apertura a la voluntad del Padre, oremos, te rogamos, te rogamos, óyenos. Por los que han muerto repentina o violentamente, por los que dejaron este mundo esperando ver el rostro de Dios, para que gocen de su felicidad y desde Él intercedan por nosotros, oremos, te rogamos, te rogamos óyenos. óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, tu palabra, como luz del mundo, por intercesión de San Francisco de Sales. Escucha las súplicas de tus fieles que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Hora de hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, con el que, el que inflamaste a admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y, y con tu Dios. espíritu levantemos el corazón lo tenemos, lo tenemos levantado el hacia el, el Señor. Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo es necesario. y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo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 en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor Jesús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 en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Madre nuestro, nuestro que, estás que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, nombre, venga a nosotros tu, tu reino, reino, hágase tu voluntad,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 Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paso dejo mi paso doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad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 Dios Todopoderoso por estos sacramentos que hemos recibido concédenos que imitando en la tierra el amor y mansedumbre de San Francisco de Sales alcancemos también la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén volvemos a la Santísima Virgen y la rezamos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 El Señor esté con vosotros y con, con su espíritu. espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén, Amén. Pueden ir en paz Demos, Demos gracias, gracias a Dios, a Dios.